Quiero darle la bienvenida a todos a nuestro nuestra red de la ACE, el Condado de Santa Cruz. Ahora ahora nuestro tema es conectado, conectando a la equidad y resiliencia. Y mi nombre me llamo Nicole, yo soy una de las participantes de las invitamientos en todas las estadísticas del Zoom, yo soy pues una de las alfitronas. Y antes que comencemos, quiero cubrir unas instrucciones de cómo participar hoy. Y si usted... Quiere hacer pregunta o compartir un comentario, usted puede poner mute o un mute. ¿verdad? Prenda o apague su micrófono o aprieta el número 6 en su teléfono. Otra vez, como estamos dando interpretación simultáneamente para usted escuchar y participar en su preferido lenguaje, usted tiene que seleccionar su canal de idioma. Y usted hace clic en el icono del globo, lo hace clic selecciona español o inglés y si usted selecciona español usted entonces silencia, silencia su audio original solo así selecciona español solo si selecciona español ah, en este punto vamos a Ahora simultáneamente vamos a, a dar interpretación. Ahora todos que quieren escuchar en español o que en el canal de español me van a escuchar a, a mí, su servidor. Bueno, otra vez, si se puede renombrar en qué lenguaje está usted, aprecio eso y les voy a dar instrucciones en el chat de cómo hacer eso. Y estamos grabando la sesión principal, pero no los pequeños grupos. Esperamos de tener más discusiones, más en los grupos y queremos que se sienta libre, abierta y abierto. Entonces, sí vamos a tomar notas y compartir los temas principales que salen de los pequeños grupos. Y la invitamos, que invitamos sus comentarios y en el chat o preguntas y vamos a tratar de contestar durante la sesión. Y si necesitamos preguntar a nuestros presentadores y proveer también para compartir con todos ellos. lo, lo Y por último, también, si usted quiere poner la atención, llamar nuestra atención, usted puede levantar la mano, en, donde dice, en, a levantar la mano para ser reconocido, o si está en el teléfono, aprieta el número nuevo, 9, y si usted quiere a, a la atención del de alfitrón, vea que sería Nicole. Y quiero reconocer que esta sesión es patrocinada por Pris Primer 5 de Santa Cruz con el apoyo de, lo, de los centros del equipo del condado, que varios de nosotros somos parte de eso. Y también, es para, también estamos trabajando con el condado. El departamento de salud, departamento de, de también de, de mejoramiento y estamos y se, y también por el grupo de resiliencia están trabajando, incorporándose con nosotros. Es la tercera vez que están con nosotros. Gracias. Vamos a introducirlos, pero quiero ahora, se, voy a pasarlo a, a David. Antes que comencemos, ok es una introducción... Wow. Ustedes ya empezaron a introducirse en el chat, entonces tomémonos, si quiere compartir su nombre y díganos qué organización y grupo usted está y qué condado o qué estado usted, porque sabemos que hay personas afuera del condado y también tal vez del estado. Introduzcase en el chat. David, ahora pues. Bueno, gracias Nicole. Yo también me da un placer de ver muchos de ustedes que se han incorporado con nosotros y con esta discusión sobre conectar la equidad y resiliencia. Sí, parece que tenemos 121 personas al momento y yo sé que van a, van a entrar más. Esto es fantástico. Si usted a, a, a anterior a, sabe que sí ha estado presente, que esto es una iniciativa del Estado da, dirigido por nuestro general Surial. Doctor Andy Pujeres, que ahorita ha sido el presidente de California de la Comisión, nuestra hermana Comisión del Estado, del primer cinco de red. También doctor, doctor Mark, del Departamento de Servicios de Salud. El doctor Pujeres, como muchos saben, es una persona muy, muy fuerte ¿verdad? de reducir la experiencia ICES, que, que incluye abuso y otros retos de vivienda en las familias reducir los ACES por 50 por 50 en una generación para esa llevar esa meta. California eh, el iniciativo se enfoca en cambiar para enfocar los entiendan los proveedores la importancia de proveer y asegurar que haya una informada, informada de cuidado que está listo para que respondan con lo que está pasando. Entonces, en Santa Cruz, en el condado, en nuestro condado, en el Departamento de Salud, recibimos fondos para la iniciativa para implementar actividades en el nivel local en nuestro condado acaba de recibir el segundo fondos para hacer un asesoramiento y planificación que estamos ahora trabajando. El primer cinco y nuestros con el servicio de niños como también Stanford y con el hospital de los niños y en particular va a continuar con la especialidad en Capitola. Todos hemos estado colaborando por, para desarrollar esta iniciativa de la meta de mejorar e integrar social, médico y comunidades al nivel de redes. En esto, la meta es la serie de seis sesiones prometer iniciativa, mejores prácticas y reenforzar la coordinación y colaboración con la red de, con las que trabajamos. Así como muchos se recuerdan, en nuestra primera sesión, en diciembre, el departamento CSR introdució a este concepto al par de haces o que las experiencias que aparentan en el contenido de comunidades adversas en ambientes. En esa sesión reflejamos la diversidad en nuestras comunidades y, y la resiliencia de tener un árbol saludable la guía. En el segundo grupo que tuvo el mes pasado, el ccr eh, les cambió estrategias, instrumentos para cambiar y asistirnos. Y nos inspiró los ejemplos de impactos y desarrollar ¿verdad? también con otros y desarrollar resiliencia y redes en Oregón. Y que nos compartió con nosotros. Entonces, movernos ahora, nuestra meta es conectar haces equidad y resiliencia. Nuestra meta es proveer conocimientos fundamentales sobre las raíces de la falta de equidad y las dinámicas del poder resultando que influyen en las prácticas que proveen la manera en que la practican y cómo en nuestra comunidad experimentan el cuidado. Con esto puedo pasarlo a nuestra colega Marisa Lara del departamento. Ella nos va a caminar sobre la agenda y introducirnos nuestro invitado. Y va a compartir esto en español. Entonces, se va a ser traducido a inglés. Thank you, David. Just to confirm, uh, can you hear me well? Yes. OK. Uh, muchas gracias, David, y buenas tardes a todos. Mi nombre es Maritza Lara. Soy, uh, estoy con la Organización para el Mejoramiento de la Salud del Condado de Santa Cruz, o HEP, por sus siglas en inglés. Si escuchan a algún sonido atrás, es mi perra. Le encanta llorar en la mitad de las reuniones. Así que, así que bueno, manteniéndolo aquí realmente, la verdad. Este, soy directora de la Salud de Poblaciones en HEP. Y estoy muy agradecida por estar eh, con ustedes en esta tarde y ser parte de la serie de aprendizaje de la red de cuidados de ACEs. Como pueden ver ustedes en nuestra agenda para hoy, estamos terminando con la bienvenida a este programa, la descripción general para esta reunión e introducciones. Pronto escucharemos sobre el Centro para la Resiliencia Comunitaria y su trabajo en trauma, equidad y resiliencia. Luego de escuchar al Centro para la Resiliencia Comunitaria, escucharemos las lecciones aprendidas de la Red de Construcción de Resiliencia Comunitaria. Después de esta presentación, tendremos la oportunidad de platicar y compartir nuestras propias perspectivas en grupos más pequeños, tendremos grupos en español así que allí espero verlos si sí, um, luego de conversar un poco en grupos pequeños vamos a volver a esta sesión general y vamos a hablar un poco más va a haber tiempo para preguntas allí y luego terminaremos con delinear los siguientes pasos y la sesión de la clausura uh, let's go to the next slide como pueden uh, ver aquí, eh, este, voy a introducir a, a dos personas que van a hablar con nosotros. Eh, quiero presentarles a la doctora Wendy Ellis con el Centro para la Resiliencia Comunitaria. Doctor Ellis, can you wave so that people know who you are? Aquí vemos a Doctor Ellis uh, diciendo hola. Ella es profesora asistente en salud global y directora del Centro para la Resiliencia Comunitaria, en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington. El Centro para la Resiliencia Comunitaria busca mejorar la salud de las comunidades al permitir que los socios interseccionales alineen las pólizas, los programas y las prácticas que corresponden a las experiencias adversas de la niñez o ACEs por sus siglas en inglés, en el contexto de entornos comunitarios adversos o como la doctora Ellis lo ha llamado, el par de ACEs en práctica. También hoy quiero uh, presentarles a, a Sara Baldov. Sara, ¿Will you be able to wave? Aquí está Sara uh, diciéndonos hola. Ella es una experta de comunicaciones del Centro para la Resiliencia Comunitaria y se ha desempeñado como miembro central del equipo de Resiliencia Comunitaria desde el 2016. En su rol, Sara fomenta un entendimiento compartido que es un componente clave en el desarrollo de coaliciones y resiliencia en las comunidades, a través de un enfoque en la narración y la exploración de narrativas y poder. Sara ha sido fundamental en la creación de la de, y redacción y también de la edición de las herramientas y guías de recursos de CCR, incluida la guía de fomento de la equidad la guía de pólizas y abogacía, y la guía de comunicación y construcción de coaliciones. Sara contribuye regularmente a los talleres de equidad dirigidos por CCR, es un miembro del equipo del proyecto piloto Verdad y Reconciliación de CCR en Cincinnati, y también apoya la planificación y el desarrollo estratégico del centro. Es de verdad para mí un gusto estar con ustedes, estar aquí con First Five, con Uh, en, en partnership con el Condado de Santa Cruz también y especialmente estar con ustedes. Uh, ahora me gustaría cederle el tiempo a Wendy y a Sara para que uh, nos sigan llevando en, en la reunión. Gracias. Vamos Entonces a empezar porque tenemos bastante, bastante que, que queremos compartir con, usted. con ustedes. Aparte de sí, estar la, yo misma, y yo ahora, también tenemos dos de nuestros razón. colegas Von McDowell de St. Louis, Missouri, y Joe Patterson. Patterson de Washington, D.C., que van a hablar Vamos sobre a el, trabajo el trabajo que ellos dan en sus comunidades en cuanto a las, las ACES, la equidad y la resiliencia. Es importante oír la experiencia vivida de padres que nos ayuda a pensar sobre estos esfuerzos. El Centro para Resiliencia Comunitaria, lo que nosotros hacemos, representamos como tres estados diferentes y el Distrito de Colombia, el trabajo de BCR, que está uh, en diferentes comunidades con diferentes organizaciones que tratan con la adversidad de la niñez y a, a crear la resiliencia y también en los departamentos locales de salud viéndolo de una perspectiva local del departamento de salud, cómo podemos trabajar con organizaciones comunitarias así como otras entidades para tratar con las adversidades crónicas, sobre todo teniendo que ver con aids, suicidio y el abuso de opioides. Entonces estos son solo dos partes del trabajo que hacemos en el centro. Hoy van a oír de nuestra de nuestros uh, colaboradores del Building Community Resilience. Pero esa colaborativa creó toda otra serie de um, programas para fomentar la equidad, una comprensión compartida, compartida, que llevan a temas muy difíciles, la supremacía blanca cuáles son las cosas que impulsan esto en nuestra comunidad, de modo que podamos impulsar la equidad para crear la resiliencia. Como ustedes puede, pueden ver en ese icono, uno no puede ser resiliente si no estamos tratando con las cosas sistémicas. Vamos a pasar bastante tiempo hoy día pensando cómo podemos tener diferentes conversaciones y cómo incorporamos las voces de las comunidades y para nuestros hijos, para tratar con la adversidad de la niñez y corregirla en, en lo posible. Nuestro otro programa es de catalistas de resiliencia, que se trata con los departamentos de salud y también el laboratorio de, de, de defensores. ¿Cómo podemos cambiar las políticas que están impulsando? ¿Cómo podemos informar a los legisladores a nivel federal, a nivel estatal y local? Y hacer el trabajo de, de, de defensa que se necesita, sobre todo a los niveles locales y estatales para impulsar el cambio. En todo nuestro trabajo se basa en impulsar el proceso de resiliencia comunitaria. Esto lo empezamos en el año 2015 para ayudar a la organización a unirse para tratar con estos temas. Comprendiendo eso, tenemos que tener una comprensión compartida de qué son las ACES o en nuestras áreas de trabajo y cuál es la narrativa de eso. Pasar más allá de los datos y realmente comprender la experiencia vivida de esto y que también estamos preparados para tratar con las necesidades y, y, y esa es la evaluación sistemática que se requiere, sea un proveedor viendo su capacidad o si es parte de un sistema, cuál es el, la capacidad de su sistema para realmente tratar con las necesidades de la comunidad y cuáles recursos tenemos que podemos apalancar. Comprendiendo muchas veces en el estado de preparación, yo no tengo las capacidades o a veces uno piensa, no estoy conectado con los recursos apropiados. Entonces nos damos cuenta que tenemos que expandir las redes, una mesa más grande y crear espacio para la comunidad. Lo más importante en este progreso es la inclusión de la voz comunitaria y esto no lo digo como la última parte, eso no quiere decir que es lo último o la cuarta cosa que uno hace después de haber hecho todo lo demás. Sí, es importante en todos estos pasos, no se puede crear una comprensión a compartida de la adversidad si la comunidad no está ahí presente en la mesa para contar su historia. Usted como un perdedor no puede evaluar su eficacia. Si usted está tratando con lo que necesita la comunidad, si no ha sabido de su comunidad o no ha recibido comentarios de ellos, de seguro no pueden crear confianza con la comunidad si la comunidad no participa. Entonces sí, de veras, este es un tema que hemos tratado muchísimas veces y, y es no solo se trata de tratar, observar y diagnosticar. Estar ahí presente con la comunidad, cómo vamos a atenderles, cómo vamos a diagnosticar, cómo les vamos a apoyar, cómo vamos a tratar con el daño y cómo prevenir este daño. De modo que este trabajo ha sido tan basado en la comunidad, por eso se volvió tan necesario que fuéramos más allá de, de no solo identificar la adversidad de la niñez, pero cómo lo vamos a parar y prevenir la adversidad que está ocurriendo como algo principal que impulsa estas experiencias. Muchas veces es la la desconexión, la falta de conexión, la fragmentación de las políticas que, que producen estos, estos entornos adversos que vemos. Esta, este pegamento, como dije, la equidad es el pegamento que une. Entonces, ¿cómo podemos uh, ser responsables para poder uh, crear resiliencia comunitaria. Y eso es lo que hacen nuestros socios, conectar el acceso a los recursos, pero también trabajar en cuanto a las políticas. Entonces, anteriormente usted, ustedes vieron uh, el árbol de las aces y así es como uh, enmarcamos todo nuestro trabajo. Este dibujo del árbol es esencial a nuestro trabajo. Ahora este árbol, las hojas y las ramas son las experiencias adversas de las niñas definidas en el estudio original. Pero todo depende de la comunidad en la cual usted está. Esa adversidad quizá no esté en estas 10 ases. Puede que tengan racismo como el tema principal. Puede que sea que tengan la experiencia de los cambios climáticos que puede ser una experiencia adversa en la niñez. Y si cuando uno tiene la voz de la comunidad en este proceso, eso nos ayuda a comprender cuál es la experiencia de adversidad de la niñez, cuáles son los resultados que se están experimentando, que van a tener un efecto a largo plazo en la salud y el bienestar. Pero para poder evaluar lo que hay en esas ramas y las hojas, ¿Qué está impulsando eso? Tenemos que excavar en las raíces. Tenemos que ir más abajo hacia las raíces. ¿Qué es lo que está alimentando? O sea la pobreza, la discriminación, la falta de oportunidad, la vivienda pobre, la violencia. Estas son las cosas que impulsan y muchos de nuestros clientes están ex, existiendo con, estas, con estos ambientes, sea la oficina del doctor, la escuela. Ah, es por eso que usamos el árbol para tener una vista más amplia, para comprender no solo cuál es el problema que estamos tratando de resolver, pero cuál es el contexto. En el año 2020. para los que no han estado en el trabajo de supremacía blanca, pero a la raíz de lo que vemos es la supremacía blanca. Y no quiero decir en el sentido de individuos, con uh, man, aún las personas que fueron al Capitolio el mes pasado. Cuando hablamos de la supremacía blanca, es el fundamento del racismo estructural. Es una creencia en la supremacía. A blanca, que las personas blancas deben dominar a todas las demás razas. Son esos sistemas y políticas que fueron diseñadas para empoderar a los supremacistas blancos y están en nuestra, y han creado la infraestructura que las personas blancas dominan en el poder, la riqueza y el bienestar uh, en una proporción enorme en contra de las otras razas y sabemos en nuestra práctica, de nuestra investigación, que son los, los niños de color los que más sufren ah, debido al racismo estructural como infraestructura, que ellos van a escuela que no tienen recursos, viven en viviendas pobres, los padres no tienen acceso a la movilidad económica, tienen ah, inseguridad de comida cuando hacemos las pruebas para, de detección para las ACEs y sirviendo a las comunidades de color, nosotros estamos haciendo la prema por los efectos de la supremacía blanca. ese es el tema que vamos, de que vamos a hablar hoy día que le va a ayudar a usted en su interacción con la comunidad para realmente empezar a pensar no solo lo que ha pasado a nuestros hijos en la comunidad, pero cuál es nuestro rol hacia tratar con el cambio. Ahora le voy a dar a la palabra a mi a colega Sara para continuar la conversación. Gracias, Wendy. Buenas tardes. Wendy recién nos dio un marco muy importante para ver cómo funciona el ciclo de supremacía blanca sobre todo para las comunidades de color en América. Y mientras que la idea de la supremacía blanca se basa en una mentira, que las personas blancas son más valiosas, los datos es que el impacto es trágicamente verdadero. Generaciones de niños negros, latinos, indígenas, han tenido que vivir así, es el statu quo americano. Las narrativas y el poder siguen apoyando el ciclo de supremacía blanca y el poder. Y como estas son centrales al proceso de. Um, y la meta audaz de 50 de Santa Cruz de reducirlo por el 50 Y vamos a ver qué implica la sabiduría. Y la fuerza y las fortalezas que ya existen en la comunidad. Y vamos a ver cómo cambiar y compartir el, el uh, poder y escuchar a la comunidad. Son críticos para hacer este cambio. Antes de que toquemos este video, video en hablar sobre centrar la comunidad y el involucramiento auténtico. Quiero que oigan algunas de las voces de nuestros socios en el país. Ellos están con la comunidad innovando y haciendo este trabajo para ayudar a cambiar la dinámica del poder y rechazar la narrativa dominante. Y ellos operan con la comunidad en el centro de, del trabajo. Una cosa que siempre me he dicho a mí mismo es que el poder ya está ahí con la gente. Hemos creado políticas, prácticas y procedimientos e instituciones que ya les han quitado el poder y les han hecho creer que son impotentes y por lo tanto no tienen esperanza. Como muchos en el Movimiento BCR han aprendido, esta perspectiva requiere una reflexión personal al considerar nuestro papel individual en sanar el dolor y la creación de oportunidades para crear equidad y resiliencia. A través de este trabajo hemos llegado a comprender que las condiciones inequitativas de comunidad brindan poco acceso a apoyos o protecciones que pueden apoyar la capacidad de recuperarse y prosperar. Al intentar hacer algo bueno puede ofender a la gente, así que les advierto especialmente a las personas de la cultura dominante que sean conscientes de eso y se eduquen y se capaciten. Alive and Well Communities en St. Louis y Kansas City han estado trabajando para mejorar la equidad al realzar la voz de la comunidad han descubierto que estas voces son esenciales para impulsar cambios efectivos en los sistemas. Para cerrar el espacio racial y la equidad, debemos examinar todos los niveles en que se propaga el racismo estructural, considerar nuestros roles en esos sistemas y comprometernos al cambio. Estamos usando el par de ACES para hacer esto, para ayudarlos a nombrar qué hay en la tierra y qué hay en su historia que les impide llegar al bienestar. Un aspecto del trabajo de equidad es desafiar nuestras propias suposiciones, sin importar nuestra raza, religión, género, educación o situación económica. Tuve que humillarme y contenerme como una mujer negra y simplemente decir, está bien, me estoy presentando mal. En primer lugar, no estoy salvando a nadie, no estoy trabajando para nadie, estoy trabajando con. Estos son los expertos y de hecho estoy aquí para aprender. Las reflexiones que recién vieron, estos son ejemplos de cómo centramos la comunidad, no nosotros mismos o nuestra organización o nuestras organizaciones. Y la última oradora fue Von Trish, uh, McDowell que va a hablar con nosotros hoy día. Si vamos a pedir permiso a entrar en la comunidad de, a la cual nosotros no pertenecemos, tenemos que pedir el permiso de participar. Estos círculos muestran las maneras en que nos podemos presentar. La, la forma más fácil es la pasiva. Y eso solo sirve el status quo. Refuerza la jerarquía y las estructuras de la supremacía blanca. Chris, al principio, habló del poder en la comunidad, como siempre he estado ahí. Pero sistemáticamente la hemos quitada. ¿Podemos usar nuestro poder para trabajar con las fortalezas de la comunidad? Nosotros podemos elegir. Cuando encontramos tensión, enojo o, o silencio, reaccionamos in, inmediatamente, nos quedamos callados y tranquilos o podemos nosotros pausar o estar en ese momento incómodo y responder de tal forma que, que indica que nosotros reconocemos el enojo de esa persona. La, el título aquí a la izquierda es una narrativa común. La nueva encuesta encuentra que muchas personas no creen que... el las, racismo sistémico es una barrera a la salud. Esto, uh, esto indica que el racismo no se considera un tema serio o las experiencias de las personas de color son menos, menos uh, creí creíbles. Pero tenemos muchos datos, muchas experiencias, que las inequidades basadas en la raza, Aparecen en todos los sectores y e impactan la salud. También indica que, tan, um, que este está en, prevalente en todas partes, sí, aún sin ser reconocido. Ahora vamos a tocar un video de Susan Moore, la doctora, una doctora afroamericana que habló de su cama del hospital sobre el tratamiento que ella recibió debido a su raza, incluyendo que la mandaron a la casa inapropiadamente. Esta doctora falleció de COVID después de hablar. Así es como las personas negras se mueren cuando se mandan a la casa y no saben cómo luchar por sí mismos. Tenía que hablar con alguien, quizás los medios de difusión, alguien para hacer saber a la gente cómo me están tratando aquí en este lugar. La doctora Susan Moore falleció el 20 de diciembre. Tanto la familia de la doctora Moore como los profesionales dicen que el prejuicio racial afectó la calidad de su cuidado. Ella se dio cuenta porque era doctora. Ella se dio cuenta que él, o sea, su doctor, la estaba prejuzgando. La doctora Moore dijo que tuvo que rogar para obtener medicina y se le dijo. Se le dio medicina para el dolor solo después de que un estudio de CT comprobó que su dolor era verdadero. La doctora Moore habló de su cama de hospital diciendo, así es como a las personas negras se mueren cuando se les manda a la casa y no saben cómo cuidarse. Ella era experta en médica. Ella misma era una doctor médica entrenada. Ella abogó por sí misma y usó su información y su voz para indicar cómo se le estaba maltratado. Pero debido a que era paciente, no doctores, los doctores responsables por su cuidado no le hicieron caso. Ya hay una un desequilibrio de poder y debido al color de su piel, uh, sus quejas no se le prestaron atención y ella sabía que eso no debió de haber sido la, la situación médica que le mandaron a la casa. Pero los doctores en ese, ambiente, en ese ambiente no le escucharon y trágicamente ella perdió su vida. Y estos son ejemplos de las maneras en que las narrativas médicas pueden impulsar el trauma. Pero esto se puede encontrar en todos los sectores, de la educación a vivienda, al sistema de justicia. Ahora, en hablar de sistemas y las maneras en que pueden ser una fuente del trauma, quisiera que, que vean esta declaración hace unas semanas de la Asociación Psiquiátrica de americana. Es una disculpa a las personas negras, indígenas, de personas de, lo, de color, de su apoyo del racismo estructural en la psiquiatría. Y en, las, en la disculpa, ellos citaron el abuso que ha causado, la victimización, el maltrato, a pesar de la evidencia científica junto con ideas que confirmaban su estado de déficit y la manera en que esto aún todavía aparece hoy día y que hay diferentes diagnósticos para las personas blancas y las personas de color. Ahora, este tipo de disculpa de, de, es un comienzo crítico y de autorreflexión teniendo que ver con el trauma que ha causado el APA, su trabajo, el, el trabajo que todavía queda por hacerse es significativo, pero por lo menos están diciendo la verdad y se están considerando responsables. Y sin esto el cambio no es posible. Ahora, siguiendo en el tema de la verdad y la responsabilidad, ahora quiero cambiar de nuestro centro de en Washington D.C. Este próximo video es Harrison Newton el señor de CCR él está reflexionando en una serie de conversaciones estaba teniendo con la comunidad y Martin's Table es tuvieron tienen un edificio nuevo donde ellos uh, pusieron un nuevo edificio donde ellos creían que sus uh, servicios eran más necesarios. Martha's Table y sus nuevos recursos uh, aparecieron en esta nueva parte de la ciudad y querían profundizar las relaciones con la comunidad poder escuchar a la comunidad cuando la gente de la comunidad habla y pedir que sean comentarios auténticos, sin condiciones, sin condiciones previas, sin límites en torno a lo que estamos aquí para hablar hoy, para que alguien pueda decir, bueno, de lo que me gustaría hablar es de cómo mi organización me falló a mí, a mi familia o a mi vecindario. ¡Oh, wow! Eso no era lo que yo quería involucrarte hoy, pero de, pero de eso es lo que quieres hablar, así que vamos a hablar acerca de eso. Entonces, no creo que era lo que Martha's Table tenía en mente desde el principio, pero ciertamente fue algo que se desarrolló muy rápidamente, porque si vas a tratar de tener una conversación auténtica, Vas a necesitar dejar que la comunidad dirija la conversación y la lleve a donde ellos quieren que vaya. Porque eventualmente llegarás a esas cosas, a esas adversidades, o se tendrá la conversación que deseas tener. Pero no puedes llegar a la conversación que deseas tener hasta que haya cierto nivel de confianza. Y eso empieza con escuchar. Y alguien que confía en eso, O oh, cuando hablo, están escuchando y están dispuestos a escuchar críticas de lo que hacen, de cómo es su organización o de lo que se ha estado haciendo. Es importante notar que un cambio estructural que salió de esas conversaciones uh, comunitarias con Martha's Table, la, la creación de uh, los pilares comunitarios. Y el título vino de la comunidad. Estas personas, estos individuos, los pilares de la comunidad se conocen por su activismo legendario en la comunidad y dado que ellos son de veras pilares que conectan a toda la comunidad y un ejemplo enorme de la resiliencia que está ahí mismo en la comunidad. Ellos reconocen la sabiduría y ese poder en Martha's Table, crearon el mecanismo estructural para tomar decisiones. Yo quiero terminar con esta diapositiva porque muestra los elementos claves en centrar la comunidad. Van a notar que todos dependen en la humildad. Y los de nosotros que trabajamos como en sistemas más grandes o organizaciones, o buscar entrada a una, una comunidad a la que no pertenecemos, aún con buenas intenciones, no podemos ten, esperar tener acceso o, sin nuestra propia humildad. Y como Vondrys McDowell dijo anteriormente en uno de los videos, la comunidad son los verdaderos expertos. Estamos ahí para escuchar y aprender, para comprender la verdad de la comunidad, y las cosas que ellos nos dicen y compartir nuestro propio poder con los sistemas con que trabajamos para crear una verdadera transformación de sistemas como resultado de ese trabajo. Gracias. Ahora, quisiera presentar una de, de los pilares que mencioné de this Table, Joe Patterson. Es una persona increíble que ha estado en el corazón del cambio de sistemas con la comunidad de Washington DC. Ella es una fundadora de Parent Watch Inc que es un grupo de defensa que ha trabajado por décadas con padres e hijos para asegurar que sus derechos sean protegidos y esto tiene que ver con todos los sectores. Trabaja con educación, con Medicare, psiquiatría, el Departamento de Jóvenes y Servicios de Rehabilitativos, la Corte, abocando, abogando siempre para los mejores intereses de los niños y familias. Ella está con nosotros de parte de Washington DC hoy día y también es una uh, colega clave en el, la red de innovación de la niñez temprana, que es uno de nuestros socios en Washington DC. Joe, puedes uh, saludar. No te veo, ojalá y que todos otros puedan. También quisiera presentar la señora Bonnie Dow que ustedes vieron ahí en uno de los videos tenemos la suerte de tenerla aquí con nosotros. Están, ella trabaja en Alive and Well Communities y ella trabaja en un rol de liderazgo en Invest STL como una experta en involucramiento comunitario y ella puede hablar sobre el rango de experiencias. Queremos hablar con ella sobre el trabajo de el programa de embajadores que ella formó y dirige. Gracias, Juan. Joe y Juan, uh, realmente es un honor estar con estas señoras. Siempre aprendo de su, su sabiduría, de poder trabajar con varios sectores y, y como líderes y como mujeres. Yo quisiera empezar a preguntarle a las dos y quiero que sea una conversación abierta porque yo sé que ustedes trabajaban muy bien juntas, no quiero que sea formal, pero quiero hablar sobre, estamos aquí hoy día porque van a haber um, pruebas obligatorias para las ASES en California. Y la meta audaz de reducir las asas por la mitad, el 50% en una generación. Y yo quería ver si cualquiera de ustedes dos tenía algunas ideas iniciales o consejos realmente para los practicantes, las comunidades cuando, a, a medida que California empiece a hacer esto. Yo le oí primero decir obligatorio. Y me pregunto que si lo obligatorio es para los proveedores o las familias. No más quiero hacer esa pregunta. Aún con esa pregunta, me preocupo por eso, porque algunas veces si los clínicos y los proveedores, si ellos evalúan, diagnostican, si es lo mismo para las personas de color. Si uno toma 10 a 15 evaluaciones y quita el nombre, sobre todo los niños negros, el contenido es el mismo. A veces hay prejuicio o prejuzgado por la vecindad, por el individuo, si tiene Medicaid o si no tiene Blue Cross Blue Shield. Y la la, um, etiquet, la etiquetar y diagnosticar equivocadamente a las personas de color eso está muy a supuesto y es prejuzgado entonces nomás ojalá y que cuando los proveedores y clínicos si ellos pudieran establecer una red con las, los recursos uh, naturales e informales de la comunidad o a las personas con quienes confían las familias, con quienes ellos hablan, que empiecen a integrarse y hablar con los recursos naturales de modo que sus definiciones de cómo ellos definen y cómo diagnostican a las familias de color que sería más, mejor recibido a medida que ellos documentan cómo trabajan con las familias. Yo creo que la señora Jo uh, inició de la forma correcta, ¿obligatorio para quién? <ríe> Todos. todos eh, estamos recibiendo la prueba de detección. Y cuando estamos tratando de crear la concientización sobre el trauma, y eso incluye no solo las gentes que servimos, pero también las personas que proveen el servicio. Y cuando pensamos de los doctores, cuando pensamos de esa historia de la doctora, había algo en el corazón de su proveedor. Había algo en el corazón de su proveedor que impactó la forma en que ellos le trataron a ella. Entonces esas cosas pueden salir por medio de una prueba de detección, pero a veces no para las personas que servimos. La otra cosa que me, me vino a mi mente inmediatamente. Primero, déjeme decir que esa meta es audaz y es muy uh, increíble. Pero les, les... ¿Por qué queremos hacer esto? Esa es la pregunta. Y la otra cosa es, cuando hacemos las pruebas de detección para las ASES, es como abrir la caja de Pandora. Sí. Si yo soy su cliente y, y usted me está um, haciendo la prueba a cualquier edad. Si usted me pide que haga esta prueba de detención, yo voy a recordar algunas cosas que he tratado de apagar o de esconder. Y después, nuestras instituciones... Como se ha dicho en el chat, ¿están listas las instituciones a admitir que ellos han perpetuado algo de este trauma? ¿Y qué van a hacer las instituciones para apoyar mejor a las personas que vamos a, a quienes le vamos a hacer las pruebas de detección? ser ¿puedo nomás decir algo más? Muchas gracias, Bon, por por opinar sobre las ACES y cómo nuestros proveedores lo van a percibir, porque no solo puede ser un cliché de nuevo lenguaje si decir cuidado informado por el trauma o adverso. Realmente, la verdadera pregunta es, ¿realmente comprenden? por lo que están pasando las comunidades y cuáles efectos las clínicas y los sistemas y los hospitales y los servicios humanos, en qué forma no han fracasado, en qué forma han fracasado. Hay que asegurar de que tengan las herramientas y las habilidades en cuanto a trabajar con esa población sin prejuzgar. ¿Puedo hacer un comentario? En primeras, me encanta estar juntas con Joe y Trees otra vez, pero Joe, de lo que usted dijo del cuidado informado por el trauma, eso vuelve a nuestra primera sesión de involucrar a la comunidad, la voz de los padres, tanto en el proceso de detección, pero también cómo llegamos a nuestra decisión. En cómo se va a manejar el caso o el plan de cuidado se va a ver. No es suficiente decir que estamos informados por el trauma. Es la comunidad, es la comun el cuidado de la comunidad informada en el trauma. ¿Y cómo pudiera ser ese proceso? Porque este es uh, parte del trabajo que hemos hecho con la red de niñez temprana en esta comunidad. Una de las cosas es humildad cultural. Y no siempre ver a su paciente o su comunidad, la, que siempre la experiencia vivida, porque todos tenemos experiencias vividas, todos tenemos las mismas traumas que tienen los clientes, pero la diferencia es que nosotros tenemos los recursos y las conexiones para ayudarnos. Pero entonces la humildad cultural empieza con que nosotros reconozcamos y experimentar como un residente, un doctor va a hacer la residencia en el hospital. Debe de ser lo mismo con los clínicos. Tenemos décadas e historia de estigma en cuanto a la salud mental con la comunidad de color. Todas esas cosas tienen que ser reconocidas en cuanto a las haces. Y como usted siempre dice con VCR, la resiliencia, ¿cómo recuerda cuando a nosotros no se nos permitía ir a los hospitales? Yo recuerdo en Washington DC que solo se nos permitía ir a cierto hospital. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo podemos nosotros empezar a confiar en las instituciones médicas, como la doctora Moore, la doctora que falleció? Es, eso es lo mismo cuando los clientes negros entran a una tienda y les sigue el guarda. La humildad cultural con cada población con quien trabajamos. Uh, Oh, pensar, oh, pues esa persona recién se fue y ella es de la misma raza, así que yo puedo hacer lo mismo con ella. Y tenemos que asegurar de que estemos preparados porque tenemos que recordar obligatoriamente. Oh, Wendy. Dice, yo fumo marihuana cada vez en cuando. Y cuando ella llega a la casa, ya están las autoridades en la puerta. Tenemos que ver la dinámica de la población con quien usted está trabajando. Ellos deben de estar preparados. Si yo vengo oyendo de, de alcohol, no llame a la policía porque usted ya sabe lo que existe en mi, en mi comunidad, usted ya sabe cuáles son los problemas de las familias. Tenemos madres que tenemos cinco y diez hijos, tenemos que con condicionarios eso es lo que quiero decir con humillarnos. Lo de la competencia cultural no tiene nada que ver con el color de la piel. Tenemos que ver los valores y que ese cliente en particular o esa población con quien trabaja usted, usted tiene que saber de lo que se trata. ¿Puedo agregar? Ya sabemos. Ya sabemos de la investigación de los ACEs, que es más probable con estas poblaciones y no debemos, debemos estar juzgando, pero lo último que quiero añadir en cuanto a las um, pruebas obligatorias, ¿cuál educación se va a proveer a la comunidad antes de empezar las pruebas? ¿Qué es un UNAS? ¿Qué es el trauma? Y no se suponga, porque yo no estoy viviendo que yo sé lo que es. No supongan eso. Ay, esa parte es extremadamente importante. Me gustaría que hables un poquito más, pero también es hacer la aclaración. Y Nicole lo indicó en el chat, que esto no se trata de las, um, las pruebas obligatorias, pero los apoyos para a crear redes informados por el trauma, todo con la meta de reducir las aces Eso no quiere decir, eso no quiere decir las pruebas en sí, a lo mejor mejores pruebas entrevistas, habilidades de entrevista. Usted sí tiene razón yo de hacer. Eh, señalar que prejuzgamos a los individuos basados en cómo ellos se presentan en la práctica, como ellos pudieran compartir un historial de, uh, que pudiera entrar dentro del ámbito de ACEs, pero tampoco podemos prejuzgar a nuestros pacientes. Pero nomás quiero asegurar de que, porque en el centro de VCR, tenemos algunas emociones muy fuertes tocante a las uh, pruebas obligatorias y eso viene del historial. Este uh, enfoque siempre encontrar deficiencias en las comunidades de color. Entonces, seguramente. Uh, la prueba de detección lo puede hacer muy uh, eficiente en ese. No más quiero enfatizar que no es obligatorio, pero también tenemos que tener esa humildad y una comprend un comprendimiento de algunos de los puntos más uh, finos en la manera en que enfocamos las cosas. Sí, yo sé que Joe y Vaughn, ustedes hablaron recientemente sobre las vacunas del coronavirus y los esfuerzos de parte de, de la salud pública y otros sistemas médicos de para llegar a las personas que se resisten. Hemos hablado de qué significaría sugerir a comunidades que han experimentado el trauma histórico, sobre todo teniendo que ver con la experiencia médica. ¿Qué, qué quiere decir eso? Cuando alguien viene y le dice, usted tiene que recibir esto. van bon, usted mencionó algo los otros días sobre su trabajo en esto. Y algunos lugares donde usted dijo, espera, esperen un momento. Es esto con lo que yo estoy dispuesta a ayudar y así es como es. Sí, en, dice, nuestro, nuestro trabajo no es de 9 a 5, uh, una, en una de las mesas en, se llama Prepararse STL St. Louis. Somos un grupo de organizadores comunitarios, fundadores del Departamento de Salud. Uh, organizaciones sin pruebas de, uh, fines de lucro, que desde marzo queremos ser proactivos en la manera en que involucramos a la comunidad, sobre todo la comunidad negra, porque sabemos de la historia, porque sobre todo aquí en St. Louis, es, sabíamos que iban a ser uh, disproporcionadamente impactados por el COVID. Y no hemos recibido el equipo protector. Y la tasación de muerte es muy alta en St. Louis, en ese código postal. Y ahora hemos transicionado, a, aún todavía haciendo el alcance, pero ahora uno tiene la vacuna. Entonces, sí tenemos el Departamento de Salud, que es uno de nuestros colegas, estarían dispuestos o interesados en ser parte de esta campaña a convencer al, a las personas afroamericanas de vacunarse. Y nuestra respuesta fue no. Y nuestra respuesta fue no porque nosotros decidimos, y es un grupo muy diverso de opiniones, yo soy muy transparente, yo recibo la vacuna del flu, de la gripe cada, cada año mi esposo, él opina diferente. Tenemos oficinas, eh, diferentes opiniones dentro de nuestra, nuestro grupo. No estamos aquí para convencer a las personas negras que se vacunen. Estamos aquí para informar a nuestra comunidad de todo el conocimiento que tenemos sobre COVID, la vacuna, los recursos, los lugares donde uno puede ir, pero también de crear la inmunidad. Dependiendo de, lo, de los determinantes sociales de salud, tenemos doctores en nuestro equipo también y no solo se trata de la vacuna en sí, si no tratamos de la dieta, si no tratamos de los uh, entornos adversos, aún todavía nos podemos enfermar. Nuestro trabajo es de compartir toda la información que nosotros tenemos y tomar las preguntas de nuestra comunidad y llevarlas a nuestro grupo. Primero tiene, tenemos que contestar las preguntas y reconocer el trauma histórico que hemos uh, sufrido um, uh, con la comunidad médica. Ese es el rol que nosotros decidimos uh, jugar y creo que es un ejemplo claro de cómo uno puede usar su poder y su influencia para abogar. Este término obligatorio me hace sentir muy incómoda por falta de otro término. Sí, es lo importante es tener la conversación y yo no me voy a enojar, pero, pero si yo lo acepto, pero mi trabajo es de operar con integridad y ser muy honesto con usted y hacerles saber dónde está mi gente. Y si ustedes quieren entrevistarlos y si quieren hablar con ellos, de lo que hablamos ahora y yo, porque ustedes necesitan estar preparados a pagar porque ustedes van a recibir fondos por las investigaciones. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se va a beneficiar la comunidad? Esa fue una respuesta muy larga, tocante a las vacunas y cómo podemos uh, unir nuestra comunidad a este esfuerzo y tener una conversación honesta. Gracias, Joe. Me encanta que usted comente sobre lo que uh, lo que Bon planteó hablamos hablamos de el dinero y con y compensar porque muchas veces cuando los grupos o las instituciones tratan de buscar uh, buscar comentarios en la comunidad pero usted habló muy bien y muy específicamente, saber el proceso de cómo se escriben las subvenciones uh, cómo, cuáles son las cosas que tienen que producir, que tienen que demostrar que han mejorado y cómo han logrado esas cosas. Usted sabe. Gracias. Dice, realmente ya me trajo las lágrimas lo que usted dijo también. Con este punto, cada comunidad tiene una estructura. Cada comunidad tiene una cantidad enorme de recursos naturales e informales que existen ahora mismo en su comunidad. Entonces, cuando hablamos de el efectivo, por así decir, de una comunidad, yo veo, leo una subvención y usted ve la subvención, vamos a enfocar la disparidad los vulnerables, el trauma, abuso de sustancias. Y yo no comprendo porque hoy en día, cuando estas instituciones escriben estas subvenciones, no empiezan a ver una cosa sencilla, básica. Ay, Dios mío, estoy, estoy escribiendo sobre los problemas de un ser humano y estoy recibiendo dinero para ayudarles a arreglar sus problemas, pero después no son lo suficiente inclusivos para incluirlos en el presupuesto, en el proceso. Y aquí es donde nosotros decimos la pandemia. Y realmente la comunidad le enseña tanto a uno. Ellos dicen, oh, la pandemia, la corona. Ellos me dicen, ah, señora Pearson. Ah, sí, bueno, sí, usted lo dice, pero Nosotros, no es solo la pandemia, nosotros tenemos uh, desafíos todo el tiempo, nosotros vivimos con 228 dólares para cuatro o cinco niños, hasta que empecemos con, las, con el privilegio institucional aprendido, cuando nos empezamos a dar cuenta que toda la riqueza que ha sido institucionalizada, si podemos estar junto a una persona que puede dar las cosas uh, necesarias, que pueden hablar así como estamos hablando nosotros, ¿qué es lo que es tan inseguro sobre el grado documentado que usted no puede recordar? no puede reconocer que esa persona también puede producir resultados. Y lo que ellos no pueden hacer, usted me puede complementar. Y esto lo aprendí a fines de los 70, cuando yo trabajé en la Escuela de Psiquiatría de Washington y nos dieron esta subvención sobre los que las uh, personas que cometen un, su primer delito. Oh, doctor Dillingham, yo no puedo escribir eso. Él me dijo, "Chao, escúchame, lo que haces cada área y, es, y escribes el punto. Pero lo más, cosa más importante que aprendí de él y que aprendimos de nosotros mismos, cuando entramos a este cuarto, si, si yo les caigo bien, ya la hice. Y usted me comprende a mí. Y así es como tenemos que empezar a, a trabajar, usar este... Uh, enfoque de triage de. La otra cosa que tenemos que reconocer es la pandemia y el COVID y el Corona, posiblemente puede ser extraño para todos ustedes, pero algunos de estos traumas. Esto es lo normal para nuestra comunidad cada día. Tenemos todos los días que levantarnos y a ver cómo vamos a resolver esto. No tenemos el privilegio de pensar, ay, hoy no me va a dar el COVID. La higiene, la comida, todo esto. Y cuando todo esto se produjo, yo pensé sobre mi comunidad. Pensé cómo van a conseguir las sencillas herramientas para las cosas diarias, no solo el COVID. Son cosas que tenemos que ver que son naturales e informales y realmente me hacen reír y dice toma un poco de ajo y de pimienta. Tenemos que reconocer que hay alternativas y ver cómo ellos pueden ser partes de este proceso también. No sé cuánto tiempo tenemos, pero quería mencionar una. De una declaración que se hizo en el chat. Alguien dijo en el chat sobre el trauma intergeneracional y cómo eso se vuelve la normalidad. Y una de las cosas que me recordó fue el trabajo de Vaughn en los campeones de equidad. De realmente educar a las comunidades sobre el trauma, ellos mismos. Entonces, yo creo que esto será un, ha sido un tema de nuestro trabajo aquí en Washington DC. Los traumatizados, sobre todo de generación en generación, ellos no se dan cuenta que están traumatizados. Cómo podemos uh, normalizar esa conversación con la voz comunitaria, mientras que es... Es una experiencia casi predecible o regular estar expuesto al trauma. Eso nunca debe de ser normalizado. Sí, tiene muchísima razón. Juan, ¿puede hablar sobre algún, algo del trabajo que ha hecho usted en St. Louis para empezar a empoderar a la comunidad a reconocer el trauma? Una de las metas principales en los centros de uh, salud y en las escuelas para informarse sobre el trauma. Pero lo que yo noté era que real, realmente no estamos involucrando a las personas en las instituciones que estamos sirviendo y yo sabía lo que quería decir eso. Dice, eso quiso decir, a ver, encuentro una forma de hablar con la gente negra sobre eso. Después de haber ido a los entrenamientos yo mismo y el estudio de ACEs fue tan poderoso para mí en ayudarme a mí comprender por qué yo me, con, yo me presentaba de la manera en que me presentaba. Yo quiero compartir esto con todas las personas posible, pero lo que tenía que darme cuenta es que yo fui criada al lado sur de Chicago y reconozco y respeto que yo soy un huésped en, en esta ciudad. Si yo quiero alcanzar a la gente, tengo que con, conectarme con gentes que ellos respetan de, de nuestro currículum institucional. Y tuvimos talleres y contratamos y entrenamos residentes del condado de Saint Louis y la ciudad para poder dar estos talleres con el mismo mensaje, pero se comunica en una manera que es más fácil de aceptar y de comprender. Y por gente conectada a las vecindades donde estos facilitadores vivían de donde venían. Entonces ellos nos ayudaron a identificar a dónde podíamos hacer los talleres, los organizaron. Y ellos presentaron los talleres. Lo más importante, les pagamos. Dice, dice, sí pudimos pagarle. Les pudimos pagar 35 dólares la hora por su trabajo. Lo que es muy potente sobre eso es que no hay, no es normal, pero a veces nomás tenemos el lenguaje para expresar por lo que estamos pasando. No nos damos la gracia cuando nos presentamos enojados, frustrados. Uh, si el cliente llega al, uh, a la persona, llega a la oficina diciendo malas palabras o nos cuelgan el teléfono y me pregunto por qué estarían enojados. Pero lo, están pasando por lo que vemos en el árbol del par de haces. Y están en un estado constante de crisis. Antes de COVID, estaban en un estado constante de crisis. Y si, viendo el estudio de haces, ahora sabemos lo que ese estrés constante, constante hace a nuestros cerebros. Y así podemos crear esta. Con, esta comprensión a nivel comunitario de vecindad para ellos mismos, para sus hijos, sus parejas, sus vecinos y las personas que estaban enseñando este currículo. Una de las uh, señoritas, ella se postuló y fue contratada para trabajar para la congresista Cory Bush. Yo quisiera decir que el mensaje importa y cómo presentamos el mensaje, absolutamente importa. Algunas personas se sienten muy incómodas y a lo mejor no es, usted no es la persona indicada para hablar con ellos sobre sus traumas. A lo mejor usted puede ayudar a organizar el proceso pero la, el mensajero que lleva el mensaje es extremadamente importante. Wendy, cuando usted me hizo esa pregunta, pensé sobre. Bajo la, el gobierno Obama, cuando se creó el programa de salud mental primero, y eso vino exactamente de lo que dice Miss Vaughn: ¿quién puede ser esa persona con quien ellos confían para hablar? Porque a veces hay un proceso aún antes de eso, de llegar al doctor o a los servicios de salud mental, donde ellos hablan con esa persona de confianza. Entonces cuando ellos crearon el programa de salud mental primero, y así se puede demostrar cómo podemos ver este enfoque de ACEs, cómo podemos crear. Esos enlaces o vínculos de confianza que pueden trabajar en conjunto o dentro de la clínica. es Usted puede hablar con la persona de confianza para poder para poder uh, ayudarle con esa ese enojo. Porque a veces no saben cómo decirle a uno lo que realmente son sus problemas, porque yo he tenido problemas. Dice, yo no necesito medicina, nomás necesito pagar mi renta. Y todas esas cosas son los que los clínicos y los proveedores de servicio tienen que estar preparados, de estar de tener en su mente cuando trabajan. Ellos no lo ven, ven el estigma. Pero no, llega, no está llegando a la raíz de mi problema. Y eso no es prejuzgando ni a las, las clínicas o los médicos, los doctores. Porque otra vez hay que tener una uh, sociedad con o un, una asociación con los miembros de la comunidad. Quiero ser sensible en cuanto al tiempo porque quiero también tener los cuartos de grupos pequeños, entonces vamos a volver otra vez a unirnos después de los grupos pequeños, vamos a tener chance de tener estas mentes brillantes con nosotros. No se van a grabar los salones de uh, salón pequeño, para que las conversaciones puedan ser muy abiertas. Según lo que tengo entendido de Nicole, tenemos dos opciones. El grupo uno son, van a ser para los proveedores que sirven a la comunidad. Wendy y Joe Patterson van a estar en ese grupo. Entonces, si usted quiere aprender más de ellos, por favor, únase al grupo uno para el proveedores. El grupo dos, One Trees, y yo le voy a apoyar. Y este es más para padres, cuidadores o miembros de la comunidad. Y eso va a ser el enfoque del grupo número dos Creo que Nicole y Nicole, debe de haber un enlace para unirse al grupo de proveedores. Sara, por favor, puede hablar un poquito más sobre de lo que van a hablar. Los dos grupos Os vamos a hablar de otra vez volviendo al poder y las narrativas y cómo podemos cambiar el poder y cambiar las estructuras del status quo, las narrativas. A hablamos sobre eso, yo y Juan hablaron de eso también y quitarse la bata blanca y realmente hablando de la humildad cultural de las dos señoras tienen mucha experiencia y la experiencia en el, con el estigma y cómo cambia la forma en que uno ejerce para que se puedan comunicar bien con las personas. Puedo dar las preguntas y Así cada quien puede hacer tomar su decisión. El grupo uno, yo y Joe, vamos a es proveedores de cuidado, todos los proveedores, proveedores es la definición es muy amplia, los que trabajan con la comunidad. Es una conversación abierta uh, entre nosotras. En, ¿Cuáles suposiciones o pudieran uh, influenciar la forma en que usted se presenta cuando está evaluando o tratando algún tipo de adversidad de su paciente o su cliente? Ese es eh, para ese es la, para el primer grupo. El segundo grupo será Sarah y Von Trees y realmente son padres, cuidadores, miembros de la comunidad. Para que ellos piensen sobre, a medida que pasamos por este programa de ACEs Aware y las metas, hay ciertas narrativas desde su perspectiva de usted que se ignoran. Y eso cómo impacta su experiencia de cuidado y, y qué necesitan saber los proveedores, comprender y respetar. Ese es el inicio, pero ese es el marco um, de la perspectiva. Humo uh, son los proveedores y segundo de la perspectiva de la comunidad. Y esperemos que cuando nos volvamos a reunir, que podemos compartir uh, cómo usar esta información para la transformación. Sí, gracias, Wendy. Y tenemos estas normas para conversación, para crear de un lugar seguro, para que tengamos una conversación más profunda, usar declaraciones de yo, lo que yo pienso, yo creo, compartir el tiempo para hablar, hable, pero sepa también cuando hace realizar el avión, escuche para comprender, no para responder con la intención de aprender. Por favor, también tome riesgos, haga preguntas, porque no hay, no hay preguntas incorrectas. Es muy importante honrar la confidencialidad, sobre todo en cuanto a estos temas, solo llévese consigo sus propias palabras, provoque y luego eduque si hay <coughs> perdón, algo con que usted no está de acuerdo. Reconózcalo y después eduque a la persona. Que estaba haciendo de veras magia increíble en nuestro grupo alrededor. Y claro, y también... Por supuesto, no había lágrimas yo, en nuestro grupo. También cuando está, siempre van a haber lágrimas. Y son lágrimas de parte de nuestra comunidad. Pero lo que de veras saltó para nosotros, cómo es que no solo vamos a trabajar con la comunidad, pero cómo trabajamos con otros sistemas, cómo co trabajamos contra un narrativo público y de veras el, la dinámica de poder, ¿vea? que de veras no solo perpetúan la diversidad, pero se sostienen enfrente de poder tener un acceso equivalente de recursos, accesos y apoyos y va que nuestras comunidades necesitan. Yo espero que, si, si te puedo decir, ya que Elaine dijo un buen punto, de que mientras en su, en su punto específico, yo no creo que ella está sola, de lo que ella estaba pasando con sus experiencias. Elaine, Elaine ¿puedes compartir lo que tú compartiste con nosotros? Le pregunta. Aquí está Elaine. Lo que yo estaba compartiendo, de que cuando yo crecí en mi, mi profesión, yo llegué a, tra a trabajar en una comunidad que era extremadamente diversa y social, económicamente, edu educativamente, todo eso. Había había tantas diferentes personas que se sanábamos juntos y, y, y pudimos de ver ser una comunidad. Y después cómo se puede decir, yo me retiré, me retiré y ahora me estoy llevando todo mi reconocimiento y sabiduría. Y estoy viniendo a mi nueva comunidad. Y es, es muy emocionada. Y hay, hay una nimbisam, es decir, que no quieren que nada llegue. Que es, empuja afuera. Pero mi cosa era... Lo que yo traigo aquí es mi propio juramento de mi nueva comunidad y, y cómo es que eso está en el camino de de, de, de, tener, de ser efectivo. Pero de veras sí me quiebra mi corazón de que tenemos este gran problema y no podemos ni podemos meter el pie para mi organización para poder hacer el, nuestro trabajo. Cuando lo hablo, cuando hablo de eso, me hace enferma del estómago y, y sí, me quiebra mi corazón. Lo único que queremos nosotros es servir a la comunidad. Por eso hay hay muchas cosas que abrir allí, pero, pero no quiero mi propio pensar. Y juramento de estar en el camino, de movernos enfrente en adelante en, la, en esta comunidad. Por eso, eso es lo que quiero agregar. Gracias. Yo sé que solo tenemos 12 minutos. No sé qué quiere dar la oportunidad a Sara y a Juan de hablar. Yo, primero, me, me, yo creo que todos lloraron porque yo soy la que, ya que lloro siempre, que, que no, fui, no fui yo la que estuve llorando. Tuvimos, terminamos nuestro grupo con la pregunta alrededor de poder. Entonces, yo quiero dejar a este grupo con esa pregunta y, y no para que ustedes lo contesten ahorita, pero pensar. Si alguien puso en el chat que eh, dijo que, que te ve también sobre la cuestión de la interpretación y entender ah, que el poder y cómo se siente un poquito diferente por cómo hemos visto gente ha usado el poder. Pero mi pregunta es, de todo el grupo es, usted tiene poder, usted tiene influencia. Mi, mi, mi respuesta es que sí tienen, absolutamente. Pero la otra pregunta es, ¿cómo es que tocamos eso? Elizabeth compartió una historia muy bonita. Elizabeth, no voy a compartir tu historia, pero sí voy a decir que lo que yo lo que saqué, ¿cómo nosotros hacemos vocancia de cómo peleamos? Porque tú, muy fuerte en esa historia, en ese momento que compartiste, y tú te subiste a alguien que no se sentía confortable, hablar por ellos mismos y por eso cuan, cuándo es que hacemos y cómo hacemos eso yo estaba decir que hay que escoger hay que escoger tus batallas porque como Jesús dijo hay muchas cosas que están pasando ahorita mucho está pasando y nosotros nos vamos a enfermar no vamos a cansar no vamos a quemar si tratamos de pelear todos por eso y Lane, lo que yo escribí escucharte a ti que estaban por un, en una cuestión que siempre tenemos a un lado todos tenemos en veces solo yo comparto mis historias las que yo siempre llevo pero sí qué es lo que hacemos para hablar y dirigirnos varios varios de nosotros que tenemos miedo de pararnos en esos en el poder de ellos y el privilegio de ellos una cosa que yo no mencionamos es privilegio blanco y yo sé que hay personas que se sienten inconfortables con ese término, pero si tú tienes poder y privilegio, yo no soy no digo que tú tengas miedo, pero yo te reto que te preguntes qué estás haciendo con eso. Elizabeth, ella ejecutó su poder, su influencia en la, en la historia Vea con otro extraño. ¿Qué es lo que haces con eso? Y pienso que si tú te sientes que no tienes, creo que para mí... Para yo, yo comencé a reconocer que yo tenía poder cuando comencé a aprender mi historia y cuando aprendí la historia de este país y cómo es que ha tratado de quitarme, mí y mi gente, de nuestro poder y en una estructura sistemática manera y en este nivel de entenderme, es que sabemos, no, no tratarías de decir algo, sino que lo tengo. Y si tú piensas que yo lo tengo, entonces yo creo que yo también lo tengo. Y, y para mis hermanos y hermanas cafés, solo digo que yo no, no estoy familiarizado con tu, lo que tú pretendes de ser, pero sí lo que veo en las noticias y lo que escucho sobre desarrollar una pared y... Y el narrativo que ha creado, ahí vienen las lágrimas, a redar de mis hermanos, cafés y hermanas. Cuando hablo del ambiente de eso, de que mis hermanos y hermanas son abusadores, que están viniendo a quitarme mi trabajo, para mí es meter miedo en yo. Eso es para dividirnos. Y yo he visto eso anterior, yo lo he visto, con Jim Crow y antes de los, de los esclavos y lo mismo, dijeron de mis hombres negros. Si yo no supiera de esa historia, yo no podría reconocer ese racismo, esa ignorancia y ese juego cuando lo veo ahora. Por eso, eso de veras me, me ha ayudado a mí de reconocer que todos tenemos poder. Si no, todos estos narrativos no serían, no serían creados. Y lo, lo increíble que estamos viendo ahora es porque negros y latinos y cafés, gente, se están parados en su poder, están empezando a votar, están empezando a decir y están empezando a, a verse ellos mismos. Y cuando tú ves ¿verdad? eso, ¿verdad? cuando ves con el poder... ¿verdad? Por eso eh, Nero 6 va a ser un, un buen ejemplo. Que todos en este aquí tenemos poder. Eso por eso ahí, ahí lo dejo. Hasta más. Yo lo voy a dejar a los organizadores para que. Gracias por compartir hoy, yo, Ventrice, Sara debajo de, de, de mi corazón desde el de, centro de residencia de mi comunidad ha sido un honor de, de trabajar estar con ustedes como socio en estas tres en los instrumentos son gratis y abiertos ustedes los pueden bajar de nuestra red y de veras nosotros de veras queremos lo mejor para hoy. ustedes estamos juntos con ustedes en las trenchas y eso, eso soy yo gracias gracias wendy estas últimas tres sesiones que hemos podido trabajar con usted. Cada uno ha sido tan, con tanto valor y hemos creado oportunidad para, para gente de diferentes sectores y áreas de, que han venido juntos. Hasta tenemos gente de nuestros condados vecinos que han también, en un sentido de formar, la comunidad, pero no solo lo que vamos a hacer aquí, pero más regional. Y ha sido algo muy fantástico manera de desarrollar estas relaciones y también pues socios y los instrumentos y fierros que son accesibles por el Centro de Resiliencia. Y yo sé que nosotros estamos viendo para tener nuestra conversación de cómo utilizamos, cómo, cómo, cómo co co co colectamos el poder que tenemos. Y no, el grupo que acabamos de tener con miembros de la comunidad, de veras se siente la emoción y la pasión y el deseo de, de meternos a trabajar juntos. Creo que, que nos deja en un buen lugar de continuar esta conversación. Para ustedes que han estado participando en estas conciencias y aprender, aprendaje. Estamos muy contentos que siguen y regresan. Tenemos tres más sesiones que hemos, tenemos en plan, comenzando en, en el tema para el próximo mes. Pero antes que compartimos, que metamos a otro tema, queremos pasar, poner un poco tiempo, más tiempo como ahora. Conjuntos. ¿Qué significa? ¿Cómo se ve en la comunidad, en nuestra comunidad? qué está aquí en nuestro terreno y qué estrategias y relaciones y abocancias tenemos para cambiar pol, para las policies, sistemas, y las prácticas géneras, todos en el nombre de prevenir diversidad y aplicarlo. Tenemos registra, registración abierta para esa discusión del marzo 11, va a ser similar, la misma forma y el tiempo. Y también abril, no tenemos el, el día, pero más conversación de cómo desarrollar nuestras conexiones y, y también nuevos eh, fierros instrumentos que están que tal vez han escuchado, que nos que nos pueden, un grupo que se llama Unarnos, es una tecnología, plataforma que, que facilita comunicación y referencias para poder coordinar comunicación y recursos para miembros de la comunidad. Y en junio, sí tenemos también, también tenemos junio, no tenemos día todavía, pero eso va a ser una, una conversación en la comunidad sobre las lecciones, aprendizajes y trabajo con los proveedores específicos alrededor de cómo incorporar en, en las clínicas y las prácticas. Vamos a tener una conversación facilitada, así como nos estamos planificando y les vamos a dar saber cuando esto venga. Y lo, lo último que pedimos de ustedes es eh, la próxima sesión que tenemos, pero que nos den, que nos digan cómo estuvo la discusión de ahora, por favor, puede hacer un, un clic en el enlace ¿verdad? de la encuesta y la registración. Escriba para... Queremos que nos diga lo que pensó de esta sesión. y bueno, Usted puede hacer clic en el, en el click on the chance o si tiene en el teléfono el smartphone y lo pone aquí en, en el escane, aquí, y, y de qué es lo que pensó de esta sesión y cómo se sintió. Y la porción de esta discusión que grabamos y los recursos que, que vamos a compartir... Vamos a ponerlo todo junto y lo vamos a mandarlo a todos que se registraron, tal vez entre una semana, para hacer todo eso. Eso creo que es todo para hoy. Un gran gusto de haber estado con ustedes, con todos ustedes. Muchas gracias por ser parte de nuestro aprendizaje. Y Wendy y Sara y Contris, yo, sí si fue un gran un placer de hablar con ustedes y escuchar sus consejos. Muy, mucho valor. Solo quiero darle gracias. Gracias. Me aprecio todo. Eso es resiliencia, Elaine. Gracias a todos. Nos vemos la próxima vez. Adiós. Gracias. Adiós.